no se den cuenta de que lo son. Eh, Gramsci y la corriente de estudios gramscianos de la cultura eh, planteaban la idea de que existen eh, diferentes formas de la cultura. Una de esas culturas es la cultura popular, cultura que le permite a la comunidad mantenerse unida, mantenerse cohesionada, pero una cosa es la cultura popular y otra cosa es la cultura popularizante. Es pues la cultura popular, una forma de cultura que el pueblo produce para su propio autoconsumo.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 cuando el pueblo está consciente de que es dominado que cuando el pueblo no está consciente de que es dominado porque incluso aspira a ser como los dominantes a ese momento es muy difícil de romper es a lo que autores como Enrique Duce le van a llamar el quiebre hegemónico lograr el quiebre hegemónico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 que podría entenderse como una forma de resistencia. Pero también hay otras formas de resistencia que son más sutiles y que eh, de alguna o de otra manera también le imponen límites al poder. No es lo mismo una resistencia que se ejerce a nivel individual de manera muy discreta, o una resistencia que se da a nivel colectivo de una comunidad que eh, se opone de manera colectiva y organizada a un, pro, a un megaproyecto extractivista. Entonces, las formas de resistencia son muchas. Pero al mismo tiempo, lo que van a decir estos autores es que la resistencia no puede ser en ningún momento el fin. La resistencia es una circunstancia, es una, circun una situación circunstancial. No es, un, medio, no es un, eh, un fin, sino que es un instrumento para volver a, re a regresar al estado natural de las cosas. Pero por otro lado, dicen estos autores, también es un momento, vamos a decirlo así, insuficiente. Porque cuando la gente está resistiendo, eh, se está oponiendo a algo, pero no necesariamente está transformando